Igual eh, bueno, la gente todos curiosos si nos hubiera traído un vídeo de Call of Duty móvil eh, Hacía tiempo que no lo traía ningún vídeo, estaba bastante ausente Y es que he estado con cosas de la universidad, he tenido bastante poco tiempo Y, y bueno, ahora después de ya una semanita sin traer vídeo o algo así, no sé, bastante Pues volvemos un poquito eh, He podido encontrar un ratito aquí hoy viernes para jugar al móvil Y aquí estoy, vamos a echar unas partiditas Y quiero traer también algunas partiditas de, CS de CSGO Que he visto que han metido nuevas cositas Y, y quiero verlo, quiero enterarme a ver, qué, a ver qué tal la cosa Vale, estamos en un dominio en Nakedown. ¿Y sabéis qué creo que voy a hacer? Voy a jugar con el sniper Domination. Uf, pero este sniper no Este Este sniper Voy a jugar con el sniper A ver, a ver qué tal eh, han chetado la RPD, creo eh, Y ahora todo el mundo está usándola mm, Me parece... Normal, ¿sabes? Porque... La AK... La K es que estaba demasiado que eh. Espérate, porque estoy... Eh, se me había desincronizado esto. Vale. Vale. Eh, pues, UAV, máquinas. Yo no sé por qué capturo. Si... Sí. No, no me renta capturar. Si lo que quiero es matar. Vale, voy a poner una torreta tal que aquí ¡No! ¡Ah, puta mierda, tío! Me podría haber sacado el uvetón Que bastante poco, la verdad ¡Eh! Me ha fallido, no ¡Eh! Muere Muere Muere no Necesito recargar Toma Toma, máquina Aquí viene uno, eh No, he fallado, no Solo malo, que como falles con el sniper mmm, Ya has palmado Plan, despídete Venga, máquina Muchos había ya por allí hay una triple por aquí. Oh, he fallado. Ah, no, que entra fuera de tiempo. Vale, eh, ¿Vale, seguimos? No pasa nada. Nosotros seguimos. Ah. Cogemos esto uh. Cojones, hay ¿eh? un nota, tío Yo no le estoy dando Madre Uy, ¡Eh! me he hecho una triple Vale. No. Cúbreme, torreta. Tengo el v tío, pero creo que no lo voy a usar. Me estoy pasando bastante bien con el Endiper. Vale. <risa> vale, esto sí lo vamos a usar. Esto, lo tengo que usar, lo siento, amigos. Pues muy bien. Sería magnífico que se verá como, como última kill. Y se acabó Pues Pues no está No está mal, ¿no? Una partidita Fíjate tú <coughs> la M4 creo que también le han, le han hecho algo, ¿eh? Creo que a la M4 también le han hecho algo Fíjate tú No sé el qué Pero creo que algo le han hecho a ver, ¿cuántas kills? 5.200 puntos, vale, y me he hecho exactamente 51 kills y sin W, 51 kills, <risas> 2, 1, 4, 1, 1, 6, 10, 6, pues GG eh, Vale, vamos a ver la recompensa Y vamos a dar por aquí este vídeo eh, Ha sido una partidita Una partidita, sí, bastante guay, bastante movidita Y ya sabéis, voy a intentar traeros eh, próximamente Un Una partidita de De CSGO A ver, a ver qué tal Yo creo que, que Podemos intentar hacer algunas cositas interesantes Y además que Que tengo ganas, ¿no? Y lo siento por la inactividad de estos días Que sabéis que hombre, tengo tengo una universidad Tengo cosas que hacer y no siempre puedo dedicarle todo el tiempo al, al canal Pero bueno, de vez en cuando traigo vídeos Y eh, aquí he hecho... He encontrado el momento para grabar un poquito Así que ya sabéis, si queréis más vídeos de CSGO De... Eh, Call of Duty eh, de lo que sea, ya sabéis, dale like Y yo os lo traeré, así que nada chicos, que os esté tiro todo Y adiós